El día de hoy les traigo... Es que no me puedo concentrar con la canción, con la música de mi vecino. Este video ya lo había grabado, pero no sé qué pasó, se borró y... Ay, no, la verdad es que no, no sé, no tengo idea, creo que... El destino me está jugando una mala broma, entonces volví a grabarlo, lo estoy volviendo a grabar y pues nuevamente voy a sacar nuevas lecturas y va a ser para el mes de julio y solamente voy a tratar de leer dos porque todos los libros que tengo ahí apilados son sumamente gorditos y la verdad no sé si pueda, tal vez podré agregarle uno, entonces sacaremos tres libros para poder leer en el mes de julio. Todos estos libros que tengo aquí son libros que he acumulado y he acumulado y no los he leído. Hay unos que ya están empezados y otros no. Entonces, sí, con ayuda de mi jarrito mágico voy a saber cuáles tres libros van a ser mis próximas lecturas. Vamos a comenzar otra vez en la primera lectura. La primera lectura que tengo aquí es... Es... Uh, uh, uh, uh, uh, morir no es cosa tan fácil, morir no es cosa tan fácil. Y es este libro. Y les voy a leer la parte de atrás. Uh, una novela adictiva la cual, atrapados por la trama y no por el trauma, nos adentramos sin darnos cuenta en el extraño y poético universo del Hasperger. Hasperger creo que es una enfermedad, entonces... Este libro nos habla un poco más sobre una persona que tiene esta enfermedad. El cuerpo de Patrick Ford está examinado examinando en clase de anatomía, intenta decirle que ha sido víctima de un asesinato. La vida ya es suficientemente extraña para el obsesivo Patrick, incluso antes de tratar de resolver un posible homicidio ya que padece de síndrome de Hasperger. Sin embargo, se verá obligado a unir las sutiles piezas de un rompecabezas a través de pistas silenciosas que gritan por existir. Realizará una so sofisticada investigación que le hará sentirse vivo mientras tiene la muerte muy cerca entonces este es uno de los libros vamos por el siguiente la siguiente lectura es ¡Oh! esa luz que nos deslumbra y es este libro, este libro ya lo había comenzado a leer, solo que se me hizo una lectura bastante, bastante pesada porque contiene hechos históricos, hechos que pasaron hace muchos muchos años eh, esta es la historia, creo que es el otro lado de la historia de lo que pasó en Tlatelolco contado ya por otra persona, creo que es la cuenta, creo que un narrador todo la está narrando otra persona y está dando los puntos de vista de cada persona, como del presidente, como de los soldados, de las personas que estuvieron ahí. Entonces este libro es realmente muy bueno, pero como les digo, se me hizo una lectura bastante pesada el hecho de que contenía muchas cosas interesantes, entonces les voy a leer la parte de atrás. A lo largo del medio siglo el 68 mexicano ha dejado a su paso una gran variedad de libros testimoniales, análisis políticos y memorias personales que aspiran a esclarecer los hechos que ocurrieron la fatídica noche del 2 de octubre en Tatilolco. Pero hasta ahora ninguno había conjuntado todas las voces en un mismo relato. Esa luz que nos deslumbra es la historia del choque entre el autoritismo del partido único y la diversidad, la alegría y la esperanza de los universitarios. De esa colisión emergió una tragedia que no se olvida, pero también los, los gérmenes de un mito cívico que ha perdurado por más de dos generaciones. Este libro está realmente muy interesante y creo que por eso lo compré, porque quería ver qué onda con todo eso, porque no sé si saben, pero hay demasiados documentales, demasiados libros de qué es lo que pasó exactamente Fotos y cosas así. Fotos que periodistas pudieron recuperar, porque literal ese día estuvo bien impactante. Bien, ahora vamos con la siguiente lectura. Yo iba a decir que de diciembre, pero no sé por qué. Vamos a ver, vamos a ver. Y el siguiente y último libro es... ¡La lluvia! Este libro, una de mis mejores amigas me ayudó a elegirlo un día que estábamos en Gandhi viendo los libros y todo eso Porque teníamos dinero, porque estudiantes ricos eh, Ese día fuimos a ver los libros para ver qué onda Y le llamó muchísimo la atención a ella este por la portada y todo eso De hecho parece como si fuera de zombies, miren Y está muy muy padre Les voy a leer la parte de atrás No dice gran cosa, pero creo que por lo mismo que no dice gran cosa y la portada dice mucho eh, Dan ganas de leerlo Ah, hola, soy Ruby Morris y hoy es la gran tarde de mi vida. Nada podría ser mejor, amigos, fiesta, diversión y ningún adulto cerca y por supuesto, Caspar, el chico del que estoy enamorada. Por si fuera poco, un jacuzzi y quizá un beso o dos, mientras el cielo enmarca el momento con enormes y espectaculares nubes de lluvia. En muchas historias, la lluvia es símbolo de que se avecina un mal momento, pero en la historia de mi vida, la lluvia realmente marcó el principio del caos total. ¿Qué pasará si un día la lluvia con solo una gota fuera capaz de aniquilar el mundo que conoces? Mm. Estas van a ser mis lecturas del mes de julio. La verdad no sé por cuál de todas comenzar. Oigan, si se dan cuenta, todos son de color negro y rojo. Y también son como de un grosor, más o menos. Ay. Los otros tenían colores, o sea, es este de la cabaña y este de los espirales del tiempo. No sé por cuál de todos ellos empezar. Ya me muero de ganas ya por comenzar a leer alguno, entonces <ríe> y ya. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente. ¡Buah!